Bueno, acá tenemos el, el acá tenemos el experimento, el muro de bloch abierto. Hemos usado la alta tensión de un televisor pequeño, antiguo. sacado su energía a un spark up. estamos usando el tubo del televisor como capacitor sacado su energía a un spark estamos usando el tubo del televisor como capacitor luego luego con dos capacitores estamos abriendo el muro de blotch al medio le puse una lamparita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 Energía fría. Energía fría del muro de Bloch. Vamos a abrir un poco acá. Abriendo el Spargap, cuando abrimos el Spargap, entramos en la resonancia y ahí es donde aparece la energía en el muro de Bloch. Ahora no está porque no estamos en resonancia. Tenemos que abrir el Spargap y a medida que lo vayamos abriendo, aparece la energía en el muro de Bloch. Oh. Ah. Bueno, vamos a desenchufar porque los vecinos nos van a denunciar <risa> el muro de Bloch. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Eh, directamente el chupete del televisor está enchufado en el tubo. Estamos usando el tubo como un capacitor para el positivo... Y para el negativo. El positivo y el negativo, cada uno entra en cada frasco. Positivo entra acá, negativo entra acá. Y luego las salidas las estamos comunicando a través de una lámpara. Vamos a sacarla para ver qué fue lo que hicimos. Nada, Simplemente envolví una lámpara, que no anda, en aluminio. Pero nosotros podemos acercar los frascos y generar la chispa fría... Ahí entre medio. Vamos a acomodar el, el Spark Up. Y vamos a ver cómo funciona esto sin el, el, la lamparita. Directamente vamos a hacer que se toquen los dos frascos. Vamos a unirlos. Y vamos a dejar entre sí un pequeño espacio para que podamos ver la, la chispa fría saltar entre medio. Cuando encontremos la resonancia va a saltar la chispa fría vamos ahora bien, todavía no está Uy, se, se están comunicando por abajo Se empezó a comunicar por abajo, por la madera ¿Ven lo que está pasando? Empezó a comunicarse por abajo de la casa, por la madera La madera se fue quemando y creó como un grafeno ¿Qué pasó con la tele? Claro, bueno ahí está funcionando mal porque le falta Unos componentes se gastaron, pero está funcionando el tema es que la energía está comunicándose por abajo. Observen cómo la madera tira humo. Así que vamos a tener que apagar esto. Bueno. El muro de Bloch. Con un televisor. Sale de ahí. Fuera. Un peligro. Mucho cuidado. Esto son técnicas que si te llega a dar corriente te morís. Por lo tanto estamos mostrando cosas de extremo peligro. Extremo peligro para la vida. Por lo tanto esto se ha de hacer bajo la supervisación de un adulto. Si es que tienes, si eres menor de edad y si eres mayor también. Siempre es bueno tener más personas que estén cuidando que estén poniendo la seguridad correspondiente. Ahora hemos hecho las cosas improvisadamente para mostrar simplemente que con un televisor antiguo podemos extraer energía fría del vacío. Ahí se apaga viste, ahí se prende, ahí se apaga, ahí se prende.